¡Hola amigos y amiguitos al canal de 10 El día de hoy les traigo un video que al parecer les encanta en esta comunidad porque hoy vamos a hablar sobre tips y cómo hacer una maqueta. En especial esta idea se me pareció súper práctica ya que yo estuve buscando alrededor de varias páginas Google, Pinterest, YouTube y encontré muy pocas ideas así que espero que esta idea de hacer una maqueta en la ciudad les sirva para sus próximas maquetas y les daré algunos tips. Bueno, amiguitos, este video va a consistir en dos partes Donde yo explicaré cómo yo hice mi maqueta Y algunos tips que les puedo dar para construir una Y en cómo yo les explico cómo exponer O cómo yo lo hice, ¿no? Esta maqueta me no la dejó mi de profesora de inglés Así que muy posiblemente Creo que a sus profesores también se la dejarán O también por si les dejan alguna maqueta o manualidad Pues esta les puede servir mucho Bien, observen, así más o menos yo la hice Ok, para empezar agarré Oasis que es donde puedes clavar cualquier cosa y lo forré con hojas de colores y por la parte de atrás, pues aquí fue donde se pega todo, porque es el borde que no se va a ver. Después hice todo eso con las demás cosas y imprimí varias imágenes que se responden de cada lugar. Por ejemplo, en el drugstore, una farmacia, puse al Dr. Simi, que es algo muy típico de acá. En la iglesia puse otra, otra imagen de Jesucristo con un niño Y en el cine, que fue la parte que más me encantó Imprimí un póster de una película que ahorita está dando mucho que hablar Que es Avatar, la cual me parece muy interesante Y pues acá pues imprimí unos lentes de 3D, unas palomitas y una cinta de rodaje Además agregué estas líneas negras para que le diera un toque más bonito Y pues para que le diera alguna sensación de cine como Cinemax o Cinepolis Después acá hice intentar en la GameStop en la tienda de videojuegos le puse pues una consola y una maquinita de arcade. En el InterCoffee pues puse un pandita con una computadora y un café y pues aquí un café En la librería un libro y en la escuela puse un detalle muy bonito pues puse el logo de una escuela de un anime que realmente me encanta. Y en la Bus Station que fue la manualidad que más me gustó. Fue donde puse un cartón, lo pinté de blanco y agarré otras partes de oasis, y va lo pinté también de blanco, lo cual le dio una sensación de concreto que me encanta. Luego agarré esto, que pues ya lo tenía en mis cosas, pero le dio un toque de regreso. Ok, sigamos con lo siguiente que es el parque, donde lo agarré una hoja verde... Normal tamaño carta y la puse en dos, la pegué acá y agarré a cerrín. Es que yo compré era mucho más grande así que tuve que licuarlo, pero si ustedes se encuentran normal pues también les sirve. Después agarré unos juegos que ya venían en paquete y simplemente elegí los que se veían más relevantes. Luego acá puse algunos monitos con cartulina y sobre una hoja blanca para que fuera más resistente sobre algunos lugares específicos. Y lo demás ya lo, ya lo tenía, así que pues fue muy fácil Ok, la otra cosa que yo hice acá fue poner una cartulina negra en vez de pintarla Ya que yo utilicé uno de una placa de foamy, bueno, de unicel más o menos Y pues es un material que no me gusta trabajar tanto con él, pero en cambio pues esta vez lo hice solo que si ustedes van a hacer con esto tienen que tener extremado cuidado ya que se puede romper en cualquier momento así que son personas que creen que no, van, no pueden tener tanto cuidado pues entonces compren un cáscarón de huevo que igualmente les sirve. Okay. Bueno, esto fue más o menos lo que yo hice y para ahorrar tiempo pues simplemente pinté unas franjas blanquitas y lo demás fue con una gran cartulina negra. Pueden pintarlo también en unicel negro y le dar un toque de realismo, pero yo para ahorrar tiempo y pues. Y simplemente le puse esto okay. Esta maqueta realmente se me hizo muy práctica y fácil. Y pues la verdad me gustó el resultado que okay, quedó. Ok, ahora veremos a la siguiente parte donde les voy a explicar cómo es que yo expuse. Bueno, todos. lo primero que hice fue la mesa nos encargó que en nuestra maqueta tenía que tener dos cosas esenciales. Tenemos que tener 10 lugares, los cuales, como ya pueden observar, los tiene, que son eh, la librería el café internet, la tienda de videojuegos, el cine, el hospital, la farmacia, pues la iglesia, el parque, la escuela y la estación de bus, ¿no? Luego teníamos que tener ocho preposiciones, el cual sería pues enfrente de, al lado de, en medio de, en dentro. Arriba, abajo y hasta atrás, ¿no? Okay. Okay. Afuera y por último al lado. Okay. También la maestra nos pidió que tuviéramos dos cosas que son muy esenciales. El cual sería presentarnos con buenos días y que mencionáramos nuestro nombre y que vamos a hablar. Lo que nos pidió la maestra era que nos presentáramos por nuestro nombre... Buenos días, y de qué íbamos a hablar sobre nuestra ciudad. Lo que nos pidió fue que podíamos hacer notitas donde pondríamos que hablaríamos, ¿no? Y pues podíamos tener a la mano, pero pues lo más esencial era aprender toda la de memoria. Okay. Debíamos empezar por Good Morning, maybe a Boy Play City, ¿no? Nuestro nombre, y ya después salíamos de nuestra ciudad. Esto te recomendaría que te lo aprendieras y lo vieras practicando días con días, ¿no? Si tu maestra te lo pide a largo plazo, ¿no? Porque si no, te puede trabar mucho y aparte, pues, ahí nos lo pide en inglés y como dice nuestro examen final, nos voy a calificar por estética y cómo lo pronunciamos. Así que tú nomás relájate, ponte tranquila, ¿no? E intenta decirlo lo más rápido y conciso posible para que no se te haga tan nervioso o hacer el asunto. Tú nomás sé que el inglés es un idioma que puede ser a veces complicado para unas palabras, pero si no entiendes una, simplemente busca el traductor y practícala con día. O si tienes algún familiar que sepa inglés, pues pregúntale a él para saber cómo se pronunciaría concisamente y a veces el traductor no nos da la respuesta concisa o no como si fuera un humano. Bueno. Bueno, otra cosa que también deben hacer ustedes es despedirse, por ejemplo en inglés sería antique for attention, que en español se traduce como muchas gracias por su atención También en buenos días la profesora solo nos pidió eso, pero un extra pueden decir Good morning, place, miss, and teacher, que en español se traduciría como buenos días compañeros y maestras Que es lo que habitualmente nosotros decimos en el idioma español Okay. Después nos pidió que nos presentaros por nuestro nombre, por ejemplo Yo me llamo Edith, así que me diría My name is Edith Y después diría Taken upon my city Hoy les voy a hablar sobre mi ciudad Y ya empezaríamos diciendo, ¿no? Lo que ya teníamos The school is in front of the library The game store is between the inter coffee and movie theater que sería, la tienda de hotel está en medio del café internet y el cine. Y lo que dije principalmente sería, la escuela está enfrente de la librería. Después, the girl is on the sleeve. Que sería, la niña está arriba o sobre del toque, de la resbaladilla. Después, the dog is behind the toe gun. Que sería, el perro está detrás del tobogán y de under the hill is a boy que sería el niño está debajo del pasamano inside the park is a game que sería dentro del parque hay juegos the drip store is next to the hospital que sería y el hospital o la farmacia está al lado y, y por último lo que yo dije fue The people of the church Que eso te gustaría como La persona está fuera de la iglesia Y por último ya sería thinking fuera de ella. Bueno, bonito, les agradezco por haberse quedado en este video Y espero que esta idea y una explicación hubiera sido entendible y que les sirva para sus próximas maquetas y para sus próximas exposiciones. Si veo que este video recibe mucho apoyo, pues entonces seguiré subiendo este tipo de tips o pues maquetas para que ustedes se basen en esto, ya que literalmente esto fue muy difícil para mí encontrarlo y quiero que sea fácil para ustedes. Ok, recuerden darle mucho me gusta, compartirlo con sus amigos. Y obviamente disfrutar y darse muchas ideas. Así que si alguna vez hacen una maqueta o algo así, platíquenlo, etiquétenmelo en mis redes sociales. Bueno, gritos, esto fue todo, así que muchas gracias y bye!